Mi labor fundamentalmente es eh, de dirección de proyectos digitales y, y comunicación interactiva. Soy informática, eh, pero a lo largo de, de mi vida profesional pues, me he dedicado básicamente pues, a, a coordinar equipos en proyectos digitales eh, y también un poco a divulgar en la sociedad todo lo que es la tecnología. Soy tecnóloga apasionada, me encanta la web 2.0 y, y lo que intento es hacer llegar la tecnología a, a, a Cualquier persona que tenga interés en utilizarla y que vea lo útil que es. Paralelamente, soy profesora en varios, en, en varios cursos, en, en varias entidades, mentora en varios proyectos y, y me encanta organizar eventos de innovación, hackatones y eventos 2.0 en los que pueda, pues, pues precisamente eso, difundir un poco la tecnología. La labor que desarrollo eh, es cosa de todo aquel y todo aquella que quiera acercarse que quiera, y, y que quiera trabajar en este ámbito. Por supuesto que es cosa de mujeres, es cosa de hombres y es cosa de, de, de personas apasionadas. Eh, ni por ser mujer lo vas a hacer peor, ni lo vas a hacer mejor. Eh, es una cuestión simplemente de acercarte y hacer y poner pasión en todo lo que te gusta y en todo lo que quieras desarrollar.